Antes de empezar con el video, le quiero dar créditos de este video a un suscriptor llamado Joss que fue el que me pasó este texto en un comentario en mi anterior video. Ya aclarado esto, empecemos con el video. Le mandé este video a mi primo el Santi, y me dijo algo sabio: me dijo, ¿Cómo lo mueves muchachota? Me quedé impactado, pero no le di importancia. Estuve como tres semanas en mi cuarto comiendo queso, vi como el CR7 salía de la ventana llevando una toalla del Rayo McQueen, busqué al CR7 en los campos de mi cerro. Hasta que lo encontré, vi que se enojó mucho que activó el ultra instinto, y con su poderosa voz me dijo sí. Yo me asusté muchísimo que tuve que invocar al suerte peruano, le quité la toalla del rayo al CR7, y corrí hasta mi casa feliz porque tenía la toalla hasta que mi primo el Santi me dijo ¿Cómo lo muchachota? Pero no le di importancia. Esta historia está basada en hechos reales. ¿Qué?